Eh, pero Wanda me dijo, yo, o le pregunté, ¿qué quieres hacer? ¿Te vas con Mauro? ¿Vas a Estambul? ¿Cómo está con Mauro? Bueno, todas las preguntas que le diamos se las hice. Claro. Eh, y me dice, yo me quiero quedar a vivir en la Argentina. Sí, o bien, o bien, sea, también Argentina? lo escuché de su boca, no me lo sí, contó sí, sí, ningún sí. tercero. Yo me quiero quedar acá y quiero trabajar acá. Para y mí aquello es aquellos, una etapa cumplida. Con... Sí, sí, sí pero va a ir y tiene venir Ustedes, cuando... tiene todo acá sí obviamente pero va a ir y venir obviamente sí Andre claro. va a ir y venir por por los chicos eh, y creo que hasta junio tienen domicilio fijo ahí eh, claro. y después Mauro se verá qué pasa cuál es su destino futbolístico dónde va Icardi si sigue ahí o se va a otro país ah. la idea es volver a París para okay. Icardi no para Wanda Wanda me dijo si me preguntas hoy yo me vengo a vivir a Argentina mañana Sí, ah, Pero bueno, sí, sí. la traba el sí. tema de, de los chicos claro, y, claro. y de la escuela y de la crianza eh, de los chicos. ¿Y ahora está eh, como amigada con que, el padre, no. Wanda? Me estoy metiendo en un tete de Papá sí, Andrés está bárbaro, está sí, bien. Sí. Con Maxi López está bien. Con Mauro, mm. ahí. Me, me, para lo que me decía, damos un paso para adelante un paso para atrás. Claro. Me lo no me preciso detalles de qué, de qué puntual, pero van y vienen todo ¿Y el tiempo Angel? y la verdad no la sentí como así súper enamorada, decir, uy, claro. como lo extraño a Mauro, vuelvo y, mañana mismo. Y de elegante me parece que como que reman pero que no no llega. No, delegante de no, se dijo que iba a ir sí. eh, a la brecha a cantar, pero finalmente no estuvo, ni estuvo... Habían pedido entradas para él y para sus amigos. Sí. Wanda y Zaira, pero no fue ni Zaira que no le, no le pregunté, nos reímos un poco de, de todo lo que se dice, y del escándalo pero no no le pregunté por qué no estaba eh, y Elegante nunca nunca apareció, pero Wanda estaba empeñada en venir a vivir en Argentina, me dijo que va a seguir con su compromiso con Telefe, que quiere venir a trabajar acá que si es su reality o es otra cosa en Telefe, claro. lo va a hacer, pero era lo que me remarcaba todo el tiempo cuando yo le preguntaba cómo estaba con, con el matrimonio con Mauro, a dónde se iba eh está muy divertida, o sea, um, ¿Sí? ayer, ayer estuvo tirando palos en vivo, en Instagram, pero estaba relajada. Sí, ella quiere volver a ser Quiere banda. volver. Ah, lo que me contaba sí. con con respecto a esto de que hablaba antes de las botineras y la vida en el exterior y bla, bla, bla. Me dice, vos pensás que yo estuve 25.000 años casada, me casé claro. con Maxi eh, y mis papás tuvieron que firmar un permiso porque yo era menor de edad. era sí, claro, Me acuerdo que eso, eso lo claro. dijeron en el programa o sea, de Susana Jiménez. Sí. Una vez, sí. que cuando fue Maxi y claro. Wanda. Claro. Creo que me dijo, me casé a los 19, mis papás tuvieron que firmar, y de ahí estuve casada siempre. Claro, es como que Entonces ahora Ta. quiero, tiene 36... La, la Wanda uh, y quiere chica, volver claro, a hacer la suya. Claro. O sea, claro, los chicos ya son quedado, grandes, seguro. más grandes. Quiere despegar. Ya se casó, ya y tuvo sí. los pibes, ya hizo plata, ya está. Hay que joder un rato, está Ahora, muy bien, la revancha. Te cambio un segundo, no sí. nada más, de tema, pero tiene que ver con esto que vos, no te quiero desmentir, obviamente, Uf, por supuesto. Oh. Pero, pero justas, no se te ocurra, Andrea. No, mí se me va a ocurrir, imagínate que dice. No. Pero me escribió Eva Bargiela y me dijo que estaban en Buenos Aires con Moyano, que nunca querían ir, porque dice que como ya no lo tiene que arrastrar para ir a una brecha, que no, que, que no lo estaba pensado. Eso es lo que me dijo Eva. ¿Por Pedir ahí? pidieron. Uh -huh. Claro, por ahí no me contó toda la verdad. Pedir pidieron, pero sí. bueno, no eh, no no no pasó bueno por ahí, decidieron quedarse allá, qué sé yo. Yo te digo lo que me pasaron la lista oh, de los sí, que quisieron sí. y no pudieron. Y de los que iban y no fueron, qué sé yo, el cunabuelo también había pedido, no sé, 20, 30 entradas para ir con los amigos, Ay, no, con toda fue. su gente, eh, y finalmente no fue. Eh, Cristian Castro también había pedido, tenía su mesa reservada, eh, y no fue. Eh...